Buongiorno cari amigo da Pablo doy el benvenutia a todas las personas que se han inscrito a este canal. Gracias veramente. Todo este esfuerzo que tú fai con me, este esfuerzo vendrá pagato. La vida siempre premia a la gente que, que se esfuerza, que le mete disciplina, constancia, perseveranza. El giorno de hoy voy a hacer 5 6 ejercicios donde vamos a elaborar un poquito el, el, el bicipiti, el tricipiti y un po la espalda. 7 ejercicios, sin a 3 y si vamos, eh, vamos a spingar al máximo. Voy a hacer este circuito eh, intenso. 30, segun, 30 segundos de, de labor o de esfuerzo con 15 segundos de recupero. Yo quiero que tú me dé el máximo, el máximo. Tú lo vas a repetir 2, 3, 4, 5 vueltas. Te lo voy a hacer y ver y tú lo tú vas a casa Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de, de movimiento en, en nuestras articulaciones, un mueble bracha, tutolí. Vamos a hacer estos ejercicios. <ríe> vamos a spingar. Al máximo, al máximo, al top, ok, perfecto, ok, vamos a iniciar en nuestro, con nuestro timer con estos ejercicios, 30 segundos de esfuerzo, de con 15 segundos de recupero, ok, meto mi timer, meto mi timer, Four. nuestro three, primo ejercicio, piegamenti, piegamenti, piegamenti, vamos a hacer piegamenti, de esta posición, va, lentamente, Anda. Adesso, piegamente con un solo brazo, uno solo. Ok, guarda. Guarda. próximo diamond 好。 Damn. No ha estado fácil, no ha estado fácil, pero habíamos reuchito habíamos reuchito Hubo dos ejercicios que nos dio dificultad, pero mai, mai no habíamos firmado. Lo importante es continuar, espinge, fin a fin, si será momentos momento de dificultad, pero tú, con tu coraje, con tu voglia, con tu motivación, pasará todos estos obstáculos. Gracias veramente por hacer este Ejercicio fuísima. Si tú, ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. Oh, siente. GoPro apaga video